La Serrería Digital. Voces, voces, voces, voces, voces que construyen Media ¿Qué es para mí? El software libre. No, oh, hija, ¿qué preguntas me haces? Pues no sé. <risa> software libre, que es un, eso de internet, ¿no? Es un eh, programa, datos, una cosa así, podría ser. Hostia, no tengo ni idea. Mmm. Pues no sé, el software libre es ese que es gratis, ¿no? El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Entonces, no quiere decir software gratuito. No es un asunto de precios. Es un asunto de valores éticos de la libertad y la comunidad. Si un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo porque por su manera de distribuirse, priva a sus usuarios de su libertad genera un sistema social de poder injusto un sistema de colonización digital la serrería digital bueno, pues como ya habréis adivinado, esta tarde vamos a hablar de software libre en la serrería digital. Y ese señor al que escuchaban que nos daba la definición de software libre era Richard Stallman, el fundador de este movimiento mundial. A Richard Stallman no lo tenemos aquí en los estudios de la serrería Que ya digital. nos gustaría. Efectivamente, pero sí que tenemos a alguien que trabaja mucho para difundir esta filosofía. Se llama Jesús David Navarro, eh, aunque es conocido en internet como Jesús Da, que vive en Murcia, Murcia ¿no? murciano, buenas tardes, murciano. y que es un difusor y militante del software libre, especialmente el software libre vinculado al diseño gráfico. Okay. Escuchábamos al inicio del programa algunas opiniones que hemos grabado esta tarde por la calle y hemos comprobado que aún hay mucha confusión, Jesús Da entre esto de lo gratis y lo libre, aunque como decía Richard Stallman, no tiene nada que ver una cosa con la otra en realidad el software libre lo que viene es a definir una serie de pautas que tiene que cumplir un determinado programa para considerarse software libre y esas pautas realmente no tienen nada que ver ni con el precio ni con que se ejecute en una determinada plataforma o sistema operativo sino que tiene que ver con la libertad que brinda al usuario en este caso la, ...las típicas cuatro libertades que el software libre debe garantizar... ...o que cualquier software que quiera considerarse libre debe garantizar... ...deben ser la libertad de uso, es decir, tú tienes que tener derecho... ...a usar eh, ese programa para lo que tú consideras oportuno o lo necesites... ...la libertad de estudio, es decir, tienes que tener de alguna forma... Eh, ...la posibilidad de saber si ese software hace realmente lo que dice hacer... ...y luego está la, la libertad de eh, distribución... Es decir, tú tienes que tener libertad para poder prestar, distribuir ese software y poder utilizarlo en tantos ordenadores o dispositivos como, como necesites y eh, la libertad de eh, modificación. La modificación consiste es que si tú detectas que un software eh, pues tiene algún pequeño fallo, algún pequeño problema, puedas modificarlo y mejorarlo o, o adaptarlo a tus necesidades. Entonces, habitualmente, por poner un ejemplo y termino... Eh, pronto, pues, tú te puedes descargar un software gratuito, por ejemplo, eh, mucho, o, o utilizar un servicio en la, en la nube eh, gratuito, pero realmente muchas veces ese servicio te impide eh, que instales ese programa en diferentes equipos o que tengas derecho a saber cómo funciona realmente. Es decir, eh, por ejemplo, Gmail es gratuito, pero tú no sabes realmente lo que hace Google con tus correos. Sabes que de hecho se, se, se sabe que lo analizan para luego eh, traquearte y, y tener un perfil de tu personalidad etcétera, etcétera, para su, su venta de publicidad, pero tú realmente no sabes si hacen más cosas o hacia dónde derivan luego esos datos o a quién se los dan. Claro, cuando escuchamos todo esto escuchamos sobre las libertades uh -huh. que nos ofrecería eh, controlar el software, eh, a mí me surge la, la pregunta de qué pasa con todas las personas que no somos programadoras. Es decir, uh -huh. eh, yo entiendo la teoría, entiendo lo que explicas, pero ahora bien, con la edad que tengo y sin haber estudiado una carrera eh, en la que he aprendido a programar, uh -huh. ¿qué puedo hacer como usuaria? Bueno, en realidad, eh, no es tanto lo que puedes hacer tú como el que tengas posibilidad de hacerlo. Me explico. Nosotros no arreglamos nuestro coche. Habitualmente lo llevamos al taller y hay alguien que sabe que es el que lo arregla. Imagínate que se nos prohibiera abrir el capó de nuestro coche. Tú en realidad dirías, bueno, yo... Como no soy mecánico, ¿para qué quiero saber qué es lo que hay dentro del capó de mi coche? Bueno, pues entre otras cosas, para a lo mejor cuando tengas un problema con tu coche, pagar a alguien que sí sabe para que te lo arregle y no tener que estar vinculado a la fábrica que te vendió ese coche. Claro, porque en esto del software libre quizá es una de las cosas que más mitosa hay, uno es este, ¿no? Bueno, eh, uh -huh. usa software libre, tienes que hacerlo tú mismo, instálate tú el sistema operativo claro. o algo así. No tiene por qué. Y No tiene por qué, incluso hay software eh, libre que se puede utilizar sobre Windows, mismamente claro. Firefox, por ejemplo, que uh -huh. corre sobre distintos sistemas operativos. Y otro mito quizá es el de que no sirve, el de que las cosas profesionales hay que hacerlas uh -huh. con un software privativo. Tú estás, por ejemplo, en el caso del diseño, uh -huh. si no se hace con herramientas privativas es malo y ...y un buen diseñador no puede utilizar herramientas libres, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es, es, me gusta que hayas hecho el hincapié en esa parte... ...porque creo que es también una parte del discurso... ...que está muy aceptada por, por mucha gente... ...y yo en, en mis talleres y en mis charlas siempre hago hincapié justo... ...en el tema de la palabra profesional. Lo primero que le enseño a la gente es la definición de profesional del diccionario. Y cuando uno va a la, a la definición del, del diccionario ve que profesional es alguien... Que es, primero, que está centrado en una persona. No, no habla de cosas, sino que habla de personas. Y luego habla del desempeño de esa persona. Alguien es profesional cuando tiene un desempeño realmente extraordinario en una materia y además le permite ganarse la vida con eso. A lo que voy al final es que yo trato de concluir que el, el, la, la, el concepto de profesional que se nos vende vinculado al software es solamente un, un reclamo de marketing. Es decir, se te dice que alguien profesional utiliza tal o cual eh, aplicación o tal o cual herramienta. Entonces yo les pongo un día también el, el ejemplo de, si yo por ejemplo eh, me gasto un montón de dinero en comprarme una paleta de colores, un eh, pinceles variados, un montón de, de óleo y un, y un lienzo en el que pintar, a lo mejor he comprado un montón de herramientas profesionales, pero no soy capaz de hacer un cuadro que realmente sea atractivo, bonito, o que, o que realmente se pueda considerar arte. Sin embargo, todos creo que hemos visto alguna vez andando por la calle... Eh, la típica persona que con tiza de muy barata pintando en el suelo, que obviamente no es un material muy profesional son capaces de hacer verdaderas obras de arte entonces realmente el profesional es siempre la persona, nunca la herramienta Otro quizá, no, no por seguir con los mitos porque hay mucho, mucho sobre este tema, eh, es ¿por qué luego en realidad la gente, si el software libre es tan bueno, no, eh, no lo utiliza sobre todo en sus computadoras de escritorio? Sabemos que la mayor parte de servidores web del mundo están sobre software libre, ah. las 500 supercomputadores del mundo utilizan software libre eh, en la NASA utilizan software libre sí. y la gente dice bueno si es tan bueno ¿por qué no lo utilizamos en nuestras computadoras de escritorio en nuestros ordenadores personales pues por lo que hablábamos un poco antes fuera de, de micros porque hay un relato en el que eh, tú entras muchas veces sin pararte a pensar si eso es correcto no es correcto y entonces no le dan más no le más vuelta al asunto. Por ejemplo, si tú vas a iniciarte en el tema del diseño, lo normal es que le preguntes a alguien que conozcas que más o menos pueda dominar del tema qué software utiliza o el que te recomienda. Y habitualmente vas a empezar a utilizar ese sin plantearte siquiera de me bajo X versiones de este programa o diferentes programas para hacer lo mismo, las pruebo y me quedo con la que mejor se adapte a mí. O sea... También hay que entender que el software libre no hace un discurso, o por lo menos yo no hago un discurso en contra del software privativo. Eh, yo hago un discurso en contra de que no se elija el software privativo sabiendo a lo que uno se expone o las consecuencias que eso tiene. O que lo haga porque toca o porque se te ha dicho que es profesional. Y, se, y, en, y en, ese, en esa guía, en esa vía, al final acaba apartando el software libre porque nadie te explica o, o, o tú tampoco te has molestado en, en buscar información acerca de otra gente que sí que lo está utilizando para hacer cosas que pueden ser perfectamente profesionales. Entonces, en el mundo de escritorio, pues la mayoría de la gente se compra un portátil o un ordenador y ya viene con Windows instalado, el, eh, utiliza la Microsoft Office de, Word, de el Word de la Microsoft Office porque es lo que le han dicho que, que tiene que usar y no se han planteado siquiera decir, oye, ¿hay alguna otra alternativa? Entonces yo creo que el, el problema está más bien en que la gente se sube muy rápido al carro. Hay muchas aplicaciones que se utilizan, no porque sean la mejor, sino porque es la que más gente utiliza esa aplicación. Pues si quieren aprender de otras aplicaciones y alguien que se lo explique, arroba Jesúsda en, en Twitter uh -huh. y pues se pueden descubrir también que hay herramientas como GIM, con Escape, como Scribus, que son uh -huh. alternativas para el diseño gráfico y para otra serie de programas, con manuales muy bien explicados, muy sencillos, para todos quienes se quieran empezar a, a comenzar a utilizar herramientas libres en sus computadores, en sus ordenadores personales. Así que gracias por esta visita a la serrería digital. Gracias a vosotros. Y bueno, a utilizar software libre. libre. La serrería digital.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 Eh, nos llamamos Conectadas para hacer de Wikipedia nuestro cuarto propio, aunque como es un, un nombre demasiado largo, eh, lo llamamos cuarto propio en Wikipedia. Eh, bueno, viene de, de la inspiración de, de dos textos que para nosotros son de referencia. Eh, uno es el de Virginia World, Una habitación propia, y otro es de Remedios Zafra, que es eh, cuarto propio conectado, que bueno, que revisa el texto de Virginia Woolf eh, a la época digital de, de las redes sociales. El texto de Virginia Woolf, por, un, por una parte, o sea, recupera, o sea, hace un análisis de por qué las mujeres eh, son importantes eh, para, para eh, en el momento en que empezaron a escribir, ¿no? o sea, lo considera un hecho fundamental en la, en la historia, comparando bueno, eh, las facilidades que se les daba a los, a los hombres y las dificultades que las mujeres tenían pues, para, para encontrar ese espacio y ese reconocimiento social. El clavo. ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues eh, el Grupo de Cuarto Propio es un espacio feminista de encuentro, reflexión, aprendizaje y colaboración en torno a la, a la edición de contenidos en Wikipedia. O sea, digamos que el feminismo es la base y eh, Wikipedia es la herramienta que utilizamos como feministas. Bueno, son unas reuniones, llegamos, eh, bueno, cada una con su ordenador. Entonces, eh, nos hemos previamente hemos hecho un, un listado de, de aquellas eh, entradas de wikipedia, artículos en wikipedia, en los que queremos trabajar o que nos motiva a trabajar. Entonces, eh, cada una decide en qué, eh, en qué entrada, en qué artículo te, quiere trabajar. ¿El clavo? ¿Para, ¿Para quién? Cualquier persona que sea curiosa y que tenga unas ganas de aprender y, y que tenga un, un planteamiento feminista, eh, yo creo que le puede interesar y que, y que bueno, no hace falta que sea, que sea experta en, eh, en nada, especialmente, ni tampoco en el ámbito tecnológico. Eh, nuestro grupo funciona también un poco de, como intercambio de saberes, o sea, no, hay, no gira en torno a una persona que es la que sabe y el resto... Alrededor suyo aprendiendo, sino que el saber, digamos, que, que circula en muchas direcciones. Entonces, bueno, lo que vamos aprendiendo una es lo socializamos. Y la verdad es que esto nos activa mucho y, y nos, nos hace que nos apropiemos mucho de la idea de cuarto propio. ¿no? ¿El clavo? ¿Cuándo? Eh, los martes de seis y media a ocho y media. Y, y bueno, eh, simplemente es venir con un ordenador. Y con ganas de, de, de hacer cosas. El clavo, ¿Cómo, ¿cómo participo? En principio, por las redes sociales. O sea, tenemos un, un Facebook que es eh, Cuarto Propio en Wikipedia y, y también Twitter que es Cuarto Propio en Wiki. El clavo, la Serrería Digital. En programas anteriores de la Serrería Digital os hemos venido contando que se iba a llevar a cabo un taller de Inteligencia Colectiva para la Democracia. Pues bien, ha finalizado ya este taller, mañana viernes 17 serán las presentaciones, pero antes de eso hemos querido hablar con un par de personas que vienen del otro lado del charco y que han venido aquí a Madrid a compartir sus experiencias en este taller. Y tenemos con nosotros a Dinora Cantú, coordinadora de GobLab Academy de México, y a Agustín Fritzera, de la Fundación Democracia en Red de Argentina. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo están? Hola. Bueno, lo primero que nos gustaría que nos explicarais es qué significa esto de inteligencia colectiva y democracia distribuida. Eh, empieza o surge eh, por la necesidad de empezar a reconocernos más allá de como una masa, una masa de votantes, una masa que solamente puede decidir quién quiere que le represente para ser una comunidad de personas que tienen distintos, distintas habilidades, distintos conocimientos, experiencias, intereses, pasiones y que quisieran involucrarse dentro o reconociendo cada una de esas identidades en la toma de decisiones públicas y en la resolución de problemas públicos. Entonces, eh, ¿cómo pasamos de una democracia que tenía sentido cuando el método de comunicación era la imprenta, pero que ahora tenemos muchísimas formas de comunicarnos y de conocernos? Y entonces, ¿cómo logramos crear nuevos modelos de participación que tomen en cuenta todos estos matices? Eh, y creo que es donde... Hay, hay, se están haciendo experimentos que por un lado eh, comienzan con, un, con el cuestionamiento de se necesitan todavía los partidos políticos o no y tanto México como Argentina, yo creo que han tenido muchísima actividad en México el tema es eh, Wikipolítica ahora México, eh, donde eh, vienen las elecciones presidenciales y más de 60 alrededor de 60 personas se eh, registraron como candidatos candidatas independientes a la presidencia de México, entonces existe todo este movimiento de, de, bueno, retomar el poder mediante un sistema tradicional y ahora aquí, eh, que es el voto, eh, aquí también, bueno, y experimentar nuevos modelos y cómo ampliamos ese espectro. Este taller sobre las tecnologías de la participación eh, al que habéis asistido está enmarcado en el evento Ciudades Democráticas, pero ¿cómo podríamos resumir esto de Ciudades Democráticas? Esto tiene que ver simplemente con que podamos ser capaces de decidir qué queremos para nuestra ciudad y para nuestros barrios. Me parece que hay que arrancar por ahí. ¿Qué pueden hacer las nuevas tecnologías para eso? Bueno, mucho. Mucho y no tanto. El mundo digital puede conectar personas, nos puede ayudar a lo que decía Dinora, a intentar conectar todo el conocimiento que anda suelto por la ciudad. Las tecnologías nos pueden ayudar a detectarlo. La tecnología nos puede ayudar a legitimar Digamos, a dar por válidas algunas ideas que está teniendo el ayuntamiento para determinados distritos, definitivamente ahí la tecnología es muy útil. Nosotros creíamos que conectando a todas las personas que pudieran hacer política detrás de su ordenador, detrás de su teclado, íbamos a poder influir sobre las condiciones políticas. Sin embargo, establecemos, después de tres años de experiencia, diferencias entre... Poner el cuerpo y estar detrás del teclado. Digo, la poca intensidad eh, la podemos detectar usando la tecnología para intentar darle más intensidad. No entramos en un momento de la política en donde el cuerpo ha dejado de ser importante. La política se sigue tratando de poner el cuerpo. ¿Y ¿Qué diferencias habéis encontrado entre los procesos de participación ciudadana que se están viviendo aquí en España y los que se han vivido en vuestros países? Primero, comparar, por ejemplo, dos grandes urbes como Madrid y Buenos Aires y establecer una diferencia muy importante, casi constitutiva. En Madrid sucedió el 15M y ahí toda la inteligencia que estaba dispersa se conectó de algún modo y eso también se canalizó en alternativas políticas. Eso es una diferencia fundamental. En la Argentina todavía estamos en un estadio, ojalá, pre-15M. no En el sentido de que podamos nuclear una nueva alternativa. Eso aquí, de alguna manera, ya se ha producido. Cuando hablamos de tecnologías de la participación, ¿A qué nos referimos exactamente? Porque la mayoría, creo que nos imaginamos, pues, una página web donde poder votar, por supuestos participativos, por ejemplo, o otro tipo de propuestas ciudadanas. Sí, y bueno, primero me gustaría como hacer, irnos un paso más atrás, o sea, porque sí definitivamente no solamente estamos hablando de internet. O sea, cuando hablamos de tecnología, hablamos de capacidad de procesamiento. Y, por ejemplo, capacidad para generar datos, para utilizar y reutilizar datos. Entonces, por un lado, creo que es importante entender que el primer paradigma que se rompe es que ya contamos con nuevas herramientas que pueden ayudarnos a tomar políticas basadas en datos. ¿A qué me refiero? En México, un científico de datos hizo eh, lo que le llamaba el mapa de la suerte. Y entonces, tomando en cuenta todo un municipio... Eh, pudo identificar cuánto era el tiempo de distancia que le tomaba a cada una de las personas dependiendo de la población en donde viva el poder pagar sus impuestos o sea, y ahí es donde te das cuenta de que las poblaciones vulnerables las que están más en la periferia, en realidad no solamente tienen que pagar sus impuestos también tienen que pagar, tienen un costo muchísimo más alto en el tema de acceso pero lo pudo reflejar de una manera visual que se logró porque uno existía una base de datos abiertos, existía la capacidad analítica para utilizar esos datos y luego representarlos de una forma en la que eh, permitió de manera gráfica y muy rápida el empezar a cambiarla, ah, no, me, no, no lo había considerado. Entonces, por un lado es muchísimo más allá que solamente el decir ahora participamos mediante internet o no. Y, y en ese sentido vamos ahora sí al tema de tecnología y participación. Creo que lo importante es eh, abrir el espectro y no decir una cosa es mejor que la otra, sino empezar a hacer, experimentar modelos que combinen y encontrar esto es bueno para esto, esto es bueno para permitir este tipo de participación, este tipo de participación, etc. O sea, por ejemplo… En el tema de que se quiera pedir opiniones para eh, resolver determinado problema público que es más técnico que político, se puede utilizar eh, el, el tema de tecnología para reconocer bueno, cuál es el expertise distribuido en nuestra comunidad y luego diseño una campaña eh, que específicamente haga que le llegue a esas personas eh, eh, este tipo de interés de, oigan, ustedes qué tipo de propuesta me dan. O sea, como el tema más como de ser un poquito más inteligentes en cómo nos comunicamos, a quién lo comunicamos y cómo habilitamos distintos canales que tomen en cuenta en la complejidad de cada una de las personas que están aquí para crear nuevos eh, modelos que eh, estén diseñados específicamente para cada una de esas necesidades o sea, y a veces el expertise es eh, situacional, o sea, en dónde vives, cuál es el barrio o sea, tú que pasas por ahí todos los días tú que usas el transporte público y así es como podemos de cierta manera ir segregando, diseñando mejor la comunicación, tomando en cuenta nuestras características y generando con esto nuevos modelos, o sea, no es nada más vamos a votar en línea, vamos a usar el celular o no bueno, pues os agradecemos mucho este tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias a vosotros. A eh, y estaremos atentas a los resultados del taller que se presentan mañana y del que hablaremos seguro en la Serrería Digital en próximos programas. La Serrería Digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Maker. Creo que son personas, eh, por lo general, multidisciplinares que han estudiado temas que tienen que ver con eh, una parte que sería como la parte de ciencias y la parte de letras por lo general siempre encontramos gente que hace cosas así variadas, no, gente que estudia arquitectura pero que luego le gusta el diseño, o gente que ha hecho electrónica pero que luego se ha dedicado a hacer maquetas porque siempre la apasionada que mezcla así como eh, áreas distintas y que sobre todo tiene mucha mucha curiosidad ¿no? otra cosa que también es un poco distinta porque siempre cuando hablamos de makers creo que la imagen que tenemos en la cabeza es el de Bricomanía o en su taller haciendo cosas solo, En estos espacios de fabricación digital make spaces, fab labs eh, la gente se junta y eso creo que es lo que lo hace también distinto, ¿no? el crear Conjunto con otras personas, compartir ese proceso de aprendizaje y de, de creación es lo que, lo que hace un poco distinto al maker de simplemente como el típico manitas así de, de toda la vida. El destornillador. el destornillador, local. Tomando lo máximo posible de la inteligencia colectiva en red global para aplicarlo en el territorio, en un contexto local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 Mañana viernes por la mañana será la presentación pública de los proyectos que se han desarrollado durante el taller Inteligencia Colectiva para la Democracia, pero atención, que no será en Medialaz Prado, sino en el Teatro Español. Recordad que este taller se enmarca dentro de Ciudades Democráticas, que tendrá otros dos platos fuertes, las Jornadas de la Consulcom, que comenzaron hoy mismo, y la Conferencia Internacional, que arranca mañana viernes. Todo el programa sobre estas actividades lo podéis consultar en Ciudades Democráticas tras Maderas exóticas. Maderas exóticas. Y en Maderas exóticas también nos recordamos que este domingo 19 de noviembre cierra la convocatoria pública para la selección de 10 mediadores y mediadoras culturales para el programa Experimenta Distrito. Los requisitos están en la página web de Medialab Prado y como nos cuenta Lorena Ruiz, coordinadora de este proyecto, es necesario presentar estos tres documentos. Uno de ellos es un currículum, otro es una carta de motivación en la que expliques por qué y cuáles son tus expectativas para... para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 Ayer, 12 de octubre de 1984, Pat McGee, un electricista irlandés miembro del IRA, detonó 50 kilos de explosivo en el sótano del Gran Hotel de Brighton. Su intención era asesinar a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y a todo su gobierno. Thatcher se ha salvado del ataque de Milagro tras salir de la sala para ir al baño. Sin embargo, cuatro diputados han perdido la vida en el atentado. Uno de esos diputados era Anthony Berry. Años después, su hija, Joe Berry, buscó al integrante del IRA que lo había asesinado. Si quieres conocer el final de esta apasionante historia sobre conflicto y reconciliación en la voz de sus dos protagonistas, Joe Berry y Pat McGee, acércate el próximo lunes 20 de noviembre a Medela Prado, a las 5 y media, donde tendrá lugar la charla Construyendo Puentes para la Paz. Y no te preocupes si no se te da muy bien el inglés porque habrá traducción. La serrería digital. Despedimos el programa de hoy tal y como lo hemos empezado, es decir, hablando de software libre. Porque en el marco del encuentro Ciudades Democráticas, hoy jueves 16, inició la Consulcom, una conferencia acerca de Consul, que es el software libre sobre el que se ha construido la plataforma de participación de Cide Madrid. Así que le hemos dado la lijadora a Bernardo Gutiérrez, que es el responsable de comunicación de Participalab. Para que nos hable de los beneficios de usar tecnologías libres en proyectos como Decide Madrid. Y si decides escucharnos la semana que viene, pues ya sabes, abrimos la Serrería Digital todos los jueves de 6 a 6 y media en M21. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Bernardo Gutiérrez, responsable de Comunicación de Participalab. Es importante, por ejemplo, para, para explicar un poco el software libre y lo que genera el software libre, el caso de Consul, el software que usa la plataforma de CIDE Madrid, que se haya abierto significa muchísimas cosas. La primera, que en lugar de que sea una empresa privada la que le vende un servicio cerrado, a una institución ¿no? que le vende el mismo servicio a un montón de alcaldías. Eh, digamos que, por un lado, se abre el código, eso hace que todas las cooperativas de hackers, de programadores, freelance, pequeñas empresas puedan participar de la mejora del código. Se genera empleo local, por un lado, se generan sinergias entre empresas privadas, cooperativas y freelance, y con la institución, por supuesto, y luego se generan muchas sinergias entre diferentes instituciones. Ya no es una institución que le compra un software cerrado a una empresa privada, sino que entre todas estas instituciones, sus propios funcionarios... Técnicos, tecnológicos, trabajan para la mejora de un código informático que es común. Entonces, todas estas ciudades pueden decir, mira, que hay un error en la implementación de tal software en tal funcionalidad. Entonces, se genera por un lado esta mejora colectiva de un propio software que es abierto y por otro lado, cada una de ellas, por supuesto, genera su tejido local para instalar ese software, para mejorarlo. O sea, hay una parte de dinero que no se va a patentes internacionales y a empresas privadas, sino que se va a generación de tejido... Eh, local, empresarial y, y laboral y por otro lado, se generan sinergias de colaboración entre ciudades no sospechadas. Es decir, si hay dos ciudades que usan el mismo software y es privado que se lo ha vendido una empresa, raramente estarán en un encuentro colaborando entre sí. Si es un software que es público y es abierto y lo lanza una ciudad y colabora en el resto, se generan todo tipo de sinergias, de encuentros, de colaboraciones. Se está viendo en el caso de Consul y no es casual que en ConsulCon vengan 100 ciudades de todo el planeta e intercambien conocimientos, proyectos basados en ese software. entonces bueno eh, es una prueba que yo pienso que dará mucho pie a estudios académicos incluso de cómo abrir un software de, en una capital de europa ha generado una red global de ciudades que están colaborando entre sí y que están intercambiando políticas públicas escuchaste la serrería digital voces voces voces, voces que construyen medialab medialab